Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Dan inicio al sorteo número 1299 para hoy sábado 13 de mayo del 2023. Y a continuación en presencia de nuestro delegado el número ganador para culona noche es 7 1 5 8. Repito, el número ganador es 7158 Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto Correcto, el número ganador es el 7158 Felicidades a todos nuestros ganadores No olviden comprar nuestro raspa y listo En los puntos autorizados, la perla lo tiene todo Feliz noche